Hola, hola, buenas tardes, aquí se van comentando un día sobre la taberna y hoy volvemos a Total War Warhammer Vamos a luchar por conquistar las cavernas de Sotek, que es uno de los asentamientos que hay en la zona sur Con el maravilloso ejército de Imrik Vamos a reventarlos, vamos a por ellos, vale, sí, el liderazgo está donde sí. tiene que estar, me gusta, bien Con los dragones, esto tiene que ser Fácil, sencillo. Ahora tenemos el águila también. Del... del nuestro noble. A ver. Rapidito. Los yelmos plateados también nos van a ayudar a cargar. Los leones blancos tienen que entrar desde atrás. Bien. Bien, bien, bien, bien. Mórgula. Bueno, veremos. A ver qué tal nos va contra Mórgula y la guarnición. Pero no debería suponernos mucho. Vale, ok. Nada, nosotros... Eh, bastante estándar Sin calentarnos la cabeza Uno, dos Tres, cuatro Y cinco Vale esto en un grupo Luego los arcos Todos juntitos Aquí detrás Vale, esto lo vamos a fijar también Vosotros no Pero vamos a poner a Emric aquí Al águila aquí El dragón aquí Y la otra águila aquí Vale, vamos a hacer los grupos tal que así. Vale, perfecto. Vale. Los leones blancos de gracia aquí detrás. Preparados para la carga. Y los yelmos plateados los vamos a poner aquí en este costado. No tan anchos. Vale, mismo. Vale, iniciamos batalla. Vale, pues nada, procedemos de la siguiente forma Bombardeamos aquí el centro ¡Oh! ¡Nos vais a mover! ¡Nos vais a mover! No, nos han movido Vale, vamos a ser listos nosotros Vamos a meter aquí otra llamarada ¡Eso es! Nos recuperamos con esto Vale, vamos a ir orientando esto aquí Vale eso es, eso es, sin miedo Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vale, vamos a meter esto ya por aquí Vamos a ir a buscar su caballería Vale, vale, vale, vamos a aguantar Vamos a ir aquí Ingrid, quiero que vaya directo hacia allá ¡Uh! ¿Y eso? Vale, los leones blancos aquí Aquí Vale, noble aquí El dragón vamos a desviarlo aquí Imrik ahí está bien Vale, vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto perfecto. Vale, cargamos Vale, quiero daño aquí en este dragón Quiero daño aquí en este dragón Vale, venga, colapsamos Vamos a llevarnos otra para allá Muy bien esa águila Vale, Imrik, liderazgo Vamos a poner, ¿dónde está su héroe? Vale, Imrik, para allá De cabeza Tira el cuerno mientras vuelas Estupendo Vale, vale Y venga, la que te cuento, chato Vale, perfecto Perfecto Vale, ¡ay! Nah, Reventado, se lo comió Bravo, chico Nada, nada Aquí no queda nadie con cabeza ¿Dónde están los hierros plateados? A ver. Que yo los vea. Vale, vale. Nos desviamos ya. Hacia acá. El águila. Aquí. Venga. Venga. A disfrutar. Un poquito de fuego desde las alturas. ¡Nah! Perfecto. Este ejército es maravillosamente bueno. Nada, ya, los, es que los muñitos que quedan... Tendrás cara que de tratar de luchar. Pero a real un bocado y ya va. Vale, nada, vamos a cerrar aquí porque nah, ya no tiene sentido. Vale, perfecto. O sea, lo que pudo ser se pudo y lo que no, pues no se pudo. Ya está. 44 bajas, 39, 12. Los arcos muy bien, como siempre. Buah, los llevamos plateados es que han entrado por detrás... Al, a los arcos y se los han comido ah, Muy bien, muy bien, muy bien Bastante contento con mi gente Bien, cada vez vamos teniendo más experiencia Quiero decir, estas están ya al máximo Los arqueros mejor no pueden ir Bien, lo único es pues Los reemplazos de aquí, de la primera línea Meter dragones a lo mejor Eso ya sería el culmen, pero bueno 12% de reposición de bajas. Vale, vamos a simplemente ocupar. Me lo quedo. Enemigo muerto en combate. Vale, un collar de estos. Mando despótico de sobre los Druche. He conseguido victoria frente a los ojos oscuros. Vale. Cavernas de Sotek. Vale, perfecto. Ya podemos plantar aquí monolitos. Me gusta mucho esto. Me gusta mucho esto. Vale, la torre dorada por lo menos ya va en positivo. Eso está bien. Aquí nos estamos movilizando. Vale, ya nos hemos movilizado. Vale. Torre negra de arcana. Vale. Eh, ¿Qué preferimos? Primero el paseo. Vale, vamos a sacar el paseo. Vamos a sacar el paseo. Que al fin y al cabo... Es que eso nos va a ayudar a, a conseguir la estabilidad que necesitamos. Porque sin, sin eso hacemos muy poco. Vale, ¿qué héroe no se ha movido? Vale, este señor nos lo vamos a traer para acá. Es que estabilizar todas estas regiones nos va a costar mucho. Aquí vamos a tener que meter a alguien si queremos enviarlo hacia allá. Espero que estos señores no nos ataquen, eh uh, uh, uh. Capitano Sísico Los terrores de los estrechos oscuros pua, pua, pua. Cuidado con esto, eh Yo espero que no nos ataquen, pero bueno Nunca se sabe, nunca se sabe Vale lo dicho, me vendría muy bien conseguir tanto el rastro de Sote como el Zlatan. Pero Slatan tiene ahí una guarnición brutal. Vale, ok, no pasa nada. Siguiente turno. Vamos a ver qué tal, qué sale, qué no sale. Pero bueno, nuestro objetivo principal era conseguir eh, fragmentos de monolito y lo estamos sacando. Lo estamos sacando muy bien. Hemos conseguido la zona sur, vamos a quitarnos de medio... Todos los... Facción destruida. Partida de altos independientes. Vale. Esa es la que hemos enviado para parar el, ritu, para, para el ritual. Emboscador descubierto. Guerra declarada. ¿Dónde está esta gente? Vale. Provador. oh Vale. ¿Micael ha vuelto entre nosotros? Creo que no. Costa de la serpiente. Vale, ya... Uh. Sin preguntar, ¿no? Vale, metemos un muelle. Me gusta. Y además esto nos va a dar crecimiento. Está bien. ¿Cómo está esta ciudad? Vale. Ok, vamos a hacer primero buenos movimientos. Vamos a tratar de asesinar aquí a Malnur... 46% Fracaso Bueno, pero subimos de nivel Vale ¿Puedes ponerte la inmortalidad ya, no? Bueno, reponer tropas Vale, continuamos Eh, aquí lo no hemos firmado Al conquistar las cavernas de Sotek Ah, vale, vale, vale Es que las cavernas de Sotek forman parte de otra región Ok Vale, primero uh, nos unimos aquí, re por el tropas, sí Y ahora asediamos el rastro de Sotek ¿Vamos a poder colonizar? Creo que sí Colonizar, vale Bueno, podemos buscar en ruinas primero, vamos a ser listos uh, ¿Qué? Dejaron grandes cúmulos de poder por todo el mundo Para que sus más fieles sirvientes Los utilizaran Para evitar que dicho poder cayese en manos equivocadas Colocaron sus utiligios y cerraduras criptográficas Vale, pues o sea, hay que resolver esto A ver con qué conecta cada una Puede ser rojo aquí Azul aquí Amarillo aquí No, eso está demasiado separado Pua es eh, sí, imposible, pero imposible vale. ¡Oh! no podemos 1300 ah, yo pensé que sí que lo podíamos colonizar en ese mismo turno, vale, ok, no pasa nada ¿Cómo estamos aquí en claus de largo sol, bueno, sigue bajando pero aún no estamos negativos Vale Vale, vale, vale Vale, torre negra de Arkham Vale, perfecto Aquí vamos a colocar esto, la finca para aumentar el crecimiento de la región Aquí que tardamos Es que esto tarda en construirse un montón Vale, la torre negra de Arkham 14 Aquí, bueno, menos 6 Menos uno. Vale, vale. Bueno, poco, poco a poco se estabiliza. Ok. Vamos a aguantar un turno más aquí y luego pasaremos aquí a la pirámide negra. Vale. Aparte. Bueno, sí. Ahora conquistaremos esto y ya está. Vale. Siguiente movimiento. Vamos a invadir Thor Surpindar. Podemos. De sobra. De sobra. Vale. Es que debería... Es que estas guarniciones... Vale, autoresolución. pasamos por encima. 100 pérdidas. Para adelante. Dios, saqueamos y nos llenamos de oro, pero más no poder, ¿eh? Vale, vamos a ocupar simplemente... Bueno, vamos a, a ocupar el igual. Queremos el dinero. La verdad es que... Las regiones de aquí del sur nos dan un poquito, un poquito igual, entre comillas. Vale, Torsur Pindar. Vale, vamos a reparar eh. Influencia por turno, éxito, ingresos de comercio de los puertos. Vale, no puedo poner un puerto aquí. Vale, ¿qué querríamos poner? Mm, mm, mm, mm. Que nos pudiera ser útil Ahora mismo en esta provincia Yo creo que poco, la verdad Pero bastante poco Carros de tirano Lanzavirotes, garragila Vale, mira, vamos a plantar la forja élfica Por ponerla en algún lugar Y ya está Vale uh, uh, uh, uh, uh. Vale, le pusimos ya el águila Vale, vamos a continuar mejorándole la defensa cuerpo a cuerpo. Bueno, a lo mejor les hace falta... Vale, le haría falta más bien mejorar la armadura. Uf, aquí tenemos que volver. Vale, podemos reclutar aquí un señor. Tenemos poder para reclutar un señor. De resistencia, adepto. Saber cumplir las normas. Vale, no, este ya ha bajado. Y a ver las princesas. Defensa proyectiles, vigilante. Tiene una gran precisión. Da el ejemplo... De carros y lanzavirotes garráguila. Reducción del tiempo de carga. Falta agilidad mental. Vale, vamos a meter esto. Que sea literalmente un farmeo de ejército bien vasto. Punto. Vale, uno. Mismo. Y a este lo vamos a meter por aquí. Bien, vamos a potenciar todo esto vale, perfecto, ya está o sea, es que su objetivo no es luchar, su objetivo va a ser aguantar los ejércitos y ya está, vale, de la torre dorada aquí continuamos subiendo, esto va a ser positivo dentro de poco, la costa de serpiente también vale ok vale, eso lo vamos a dejar ahí, decreto disponible ¿dónde? dime dónde, rey, vale Coste de construcción barato y... Uh. Ingresos por comercio. Me lo quedo. Vale. Finalizamos turno. Sí. Y a ver cómo vamos avanzando. Ahora nos tenemos que dar cuenta de que el... los ingresos van a bajar porque hemos sacado otro ejército aquí. Así que veremos cómo crece todo. Pero bueno, yo creo que estamos en, en momento de comenzar a estampar ejércitos. Bastante, la verdad, porque si no se nos van a comer los gastos. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Entrar en guerra en el bando de un aliado. Pacto de no agresión con el Ejército libre. Este, mira, te lo firmo. Mira lo que te digo. Estos están en guerra con los defensores del Gran Plan, la ciudad del Anochecer y espíritu de la jungla no sé ni quiénes son vale, influencia obtenida 7, ok es que esto tenemos que entrar y romperlo pero cosa mala vale damos el rastro de Sotek y lo colonizamos vale además aquí vale, vamos a construir esto Cuextol. No tenéis ningún ejército para llegar hasta allí En serio, chicos Vale, la torre negra ya progresa adecuadamente Vamos a pasarnos aquí a la pirámide negra de Nagash Para cuando salga el ejército Eh, negativo, ¿ves? Nah, ese suma muchísimo La verdad es que este ejército suma muchísimo Dios, la tormenta que hay aquí Vale, en Galvaraz ya más o menos vamos sacando las cosas hacia adelante. Bien, me gusta. Dentro de poco podremos ya meter el. Aquí, con el excedente de población al 2, al mejoraremos la propia Galvaraz. Vale. A nivel 3, que eso nos dará pie a muchas más cosas. Vale, montaracnos. Ahí estamos estancados. Vale. Es que claro subir esto está complicado más 8 más pero más 8 ahora vale, no tenemos, es que no tenemos ningún ejército para cuidar ahí yo lo siento pero la verdad es que está la cosa un poco fea vale, vamos a movernos hacia acá epa te voy a pillar a ti no es posible porque va por mar entiendo Vale, bueno, ok. Vamos a movilizarnos más hacia el sur. Acompañando a Imrik. Con Imrik vamos a entrar aquí a romper todo esto. Buah. Es que... Va, vamos a disfrutarla. Vamos a disfrutarla. Pero esto es un abuso. Literal, es un abuso. Con el poder que tiene Imrik ahora mismo... Es que mira, y encima me lo plantas aquí O sea, llegamos a tener a Micaela Y se, bueno, se hunde En cuanto el ejército eh, Es que no te queda ninguna nah, Es imposible que puedas, seas capaz de defenderte de esto y el, es que el cuello de botella Me viene mejor a mí ¿Sabes? Si, si los tienes cuadrados, sal Si los tienes cuadrados, sal Porque esto es de los primeros oh, ataques contra Kemri oh, Vale, el primer grupo aquí Nada, es que tampoco vamos a estar mucho tiempo poniendo la formación o, o formando vale así, ah, sí, vale grupo 1 vamos a adelantar un poquito vale, el grupo 2 se viene aquí vale, perfecto vale, los yelmos vale, aquí están bien los yelmos vale ¡Vale! The crown ok, pues estamos listos. White Lions. Moving out. A pace. Advance. We go. Vale. ¡A Vale, con Imrik, una buena llamarada de cara. Con el dragón lunar, otra buena llamarada de cara. Pero es que va a ser brutal. Vale, vamos a ir soltando esto ya. Ah, eh, eh, ¿A dónde vais? ¿Where are you going? ¿Vale? Muy buena llamarada. Vale, eso es Venga, otra buena llamada por aquí Vale, perfecto, fantástico Vale Nos movilizamos un poquito, nos movilizamos un poquito Hasta que tengamos el cooldown de la llamada Vale, vamos a caer aquí y vosotros aquí Vale ¡epa! Lástima, buena carga fue Vale Vamos a cargar hacia adelante Ya está Vale, con Imric aquí. Vamos a caer sobre esta gente. Con esto aquí. Vale, los leones de Cracia para adelante. Vale, Imrik el cuerno, por favor. Vale, perfecto. Allí, ¿qué tal van? Vale, que los dragones vuelvan. Que los dragones... No, no les va a dar tiempo a volver, pero bueno. Vale, maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Vale, vamos a caer aquí. Tal que trocoto. ¡Buo! ¡Buo! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! Ba vale, aceptamos pulpo. ¡Mamma mía! Valiente carga les ha pegado. Nada, te, te lo explico, ¿no? Bueno, a tu casa. Nada, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Finalizamos batalla. Menuda carga ha metido Imri, Que es que le mete. Le pones el, el, el desafío de dragón ese, creo que es la habilidad, si no me equivoco. Y luego le cargas encima y lo revientas Porque no tiene otro nombre Lo revientas Fua. Nah, bastísimo Maravilloso Y tras las llamaradas, las flechas Que tenemos los ataques flamígeros activados Pff. No nos para nadie Pero no nos para nadie Menuda bofetada le ha metido, ¿sabes? entra el dragón con el pechito Le ha pegado el bocado y le ha arrancado el 90% de la vida vale vale, perfecto pues no me ofrece tanto beneficio vamos y ya, nos quedamos la ciudad vale, subimos de nivel Rapidez a lo mejor... Bueno, vale, vamos a meter la armadura completa, como hemos dicho, para aguantar la resistencia de los proyectiles. Vaya, podíamos haber metido este. <ríe> vale, en el siguiente turno, no pasa pues nada. No, no, no. Vale, y aquí podemos reconstruir... No, porque no más arrasado. Vale, aquí vamos a ponerle a este señor... Y la psicología, éxito, éxito. Vale, un trovador. Ahí ya está, porque no podemos ponerle nada más No, porque el resto no... No uh. ¿Dónde está? Ah, vale, no está, está ocupada Vale, y objetos hechizados como tal No nos vale ninguno para lo que queremos Vale Avenida del templo solar Vale, vale, vale, vale Mejoramos la mina de oro, bien, estos son ingresos Me gusta La torre dorada, ¿cómo va? Bueno, va, le va a costar la vida Aumentar el crecimiento Vale, vamos a ir a la costa de la serpiente Y ya está Aquí hemos asediado nosotros Vale, con este ejército vamos a reponer bajas Y nos movilizaremos hacia aquí Porque si no, van a entrar aquí en claros de largo sol Y eso nos va a doler bastante Ok, revisamos la situación en el norte Aquí, ¿qué tal? Nada, nada, nada Nada, nada Nada, ok Pues entonces, siguiente turno Vamos para adelante Uh, Tyrion, ¿qué queréis? Alianza militar Te lo firmo Has elegido el camino de la sabiduría Dios Oh, tienen todo el vórtice Efectivamente Buah Qué pasada Bueno, todo el vórtice y todo esto Qué locura Wow. Wow, wow, wow, wow, ¿sabes? Hundidos de punto gris. Madre mía. La verdad es que se han hecho con todas las Eataines, se ha hecho con todas las. Todas las facciones élficas. Y pff, son imparables. Bien, Micaela. Bien, ¿dónde estás, corazón? Venga. I hear the the wind's Movilízate the hacia el sur, hija mía. What What do you eh. Este hombre, como al fin y al cabo, oh, tiene yeah. las mejoras de la... Ya me saldrá. Como aquí estamos haciendo poco, vamos a hacer que esto se vuelva positivo. Y iremos hacia allá para conquistar estos dos territorios sueltos. Oh, mejora sin casavar. No, lástima. Vale, nada. Vale, es que ahí nos hace falta un montón. Vale, aquí al norte la torre negra de Arcan Vale, me gusta. Vamos a meter la casa señoral para que el crecimiento sea más rápido. Vamos a meter. Vale, sí, la feria élfica, mismo. Y mejoramos más. Vale, aquí en NUMAS. Vale, NUMAS sigue en positivo, tío. Vale. Es que aquí es eso, en la zona norte cuesta muchísimo sacar en positivo, vale el orden público ok, ok, ok, okay, okay. vale, nada, aquí nada Imrik, podemos movilizarnos está, está correcto movilizarnos vale, vamos a seriar Joatec vamos a seriar Joatec Vale, y luego iremos a... Uh, uh, uh, uh, excedente de población. Ah, vale, bueno, el 1. Y el gran desierto también. Vale, bueno, pero ahí quedan bastantes. Vale, ok, pues nada, visto lo visto, vamos a cerrar el turno. Vamos a aguantar con esto un poquito más aquí. Y con este señor Es pues que no quiero sumar gastos Porque sí, muy de gratis Pero la presencia militar me apoya Con... Vale. Ah, vale, porque no tengo dinero suficiente Vale, ok, el siguiente turno Pero de momento estamos generamos una cantidad vastísima, pero vastísima De... De fragmentos de monolito, eh mucho, con todos los edificios que hemos conseguido ahora y con toda, con esta, toda esta región del sur que hemos barrido así con Imbric, nada imparables Me vale Malus Darkblade, si vale, dime que cariño. entramos en guerra, en huevos tratado de paz descansa, tranquilo, quédate en tu casa que no te voy a buscar las cosquillas bueno, en verdad no, para qué quiero decir, puedo bajar y reventarlo si hace falta, mira te la voy a denegar. Y voy a. Conquisto Yuatec y bajo con Imrik y te parto la cara. Por, por todo. ¿A dónde venías? ¿Tú aquí a qué? Uh, esta gente a dónde va? Defensor del gran clan, emboscador descubierto, vale, heraldos convocados, perfecto. Se ha avistado un dragón. Bueno, minucias. Vale, vamos a Yuatec. Llegamos, porque llegamos. Que yo lo sé. Perfecto, colonizamos. Maravilloso. Y construimos. ¿Podemos reclutar algo? No. O sea, sí, pero no interesa. Oh, Cuexotol ha caído, eh. Quexotol ha caído. Uh, uh, uh. es que puede ser una oportunidad de oro para literalmente quedarnos con Puexotol. aquí que tenemos vale, vamos a meter más disciplina no, mercader, que nos dé dinero vale, sí, que nos dé dinero que nos dé dinerito eso nos interesa mucho, mucho, mucho, mucho, mucho vale, ¿dónde está el dragón avistado? protector de la vida, aquí Vale, aquí tenemos que recomponer mucho el ejército. Vale, Micaela. ¿Aquí estamos en positivo ya? No. Y el crecimiento va a costar recuperarlo, así que vamos a movilizarnos hacia allá. Y listo. Vale, sí, no, aquí es que no vamos a tener oposición alguna. Vale. Eh... Vale, vamos a llevárnoslo hacia el norte. Vamos a dejarlo aquí, en Teotihuacán Vamos a entrar a la región. Sí, pero seguimos con el, el flujo negativo. Menos 7, menos 2. No sé si hemos llegado a entrar. Vale, bueno, la torre dorada ya va solo en positivo. Está bien, está bien, está bien. Cuexotl, esto puede ser una maravilla. Habrá que defender claros de largo sol. Es que tenemos que subir con Inrico, con alguno de los ejércitos. Bueno, con este debería ser el que suba. Vale, vamos a ir movilizándonos. Sí, vamos a movilizarnos hacia arriba. Y ya está, no creo que este ejército nos ataque. Vale. Porque no sabemos dónde está la partida de guerra y eso me molesta bastante. Vale, vale, vale, pues nada. Tal y como estamos aquí, lo vamos a dejar. Que no se ha movido? A ver que yo me entere. Ah, Micaela. Oh. Vale, pues con Micaela vamos a ir hacia el sur. Vamos a juntarnos con Ingrid. A ver si por aquí nos podemos juntar. Vale. Tecnologías. ¿Qué queremos sacar? Oh. Avances culturales 2 sería maravilloso Vale, vamos a meter Las garras afiladas a lo mejor Por el hecho de... Bueno, los hielos plateados, al fin y al cabo están bien ¿eh? ¿Qué, ¿Con esto qué tenemos? Velocidad para unidades de carros, guardianes oh. Velocidad para caballería Es que no tenemos estas unidades, ¿eh? Los sombríos y maestros sombríos nosotros no las tenemos Serán de algún DLC o algo Vale, vamos a poner este que metemos Fuerza de, de arma Que nos viene bien No tenemos los leones de guerra pero sí que, que tenemos las águilas no, no tenemos tantas águilas Pero... Vale, ok, no importa Dicho esto, lo vamos a dejar aquí Nos quedaría poquito para llegar Al próximo ritual Y yo entiendo que lo, el resto serán ya trámites Que no debería costarnos mucho Así que lo dicho